Buenos días. Eh, si miramos eh, los obstáculos que impiden que llevemos a cabo cambio social positivo o fructífero, a veces pensamos que el, el obstáculo principal para poder eh, crear una sociedad en armonía, o para llevar, para cumplir eh, las metas nobles que tenemos para ver una mejor sociedad, a veces podemos pensar que el obstáculo principal son ellos, es este otro partido, o esta otra gente, o los políticos, o la gente que tiene poder, algún grupo de personas pero yo creo que si miramos eh, eh, en un, un horizonte mucho más amplio, eh, sería posible argumentar que uno de los obstáculos principales para poder llevar a cabo eh, cambio social son nuestras propias expectativas. Si sí, tenemos muchas expectativas de que vamos a una manifestación y ellos van a notar que todo el mundo este, está decepcionado y van a hacer algo, eh, o la expectativa de que ya llevo dos años trabajando en esto y dónde están los resultados, dónde están los efectos, la expectativa que nosotros colocamos eh, forma... Eh, un impedimento grande para poder eh, cumplir las metas y seguir hasta realmente terminar este, los procesos que iniciamos con tanto entusiasmo. Y me comentaron eh, que últimamente hay un poquito menos eh, personas en las, estas manifestaciones en México. Um, y una, una posibilidad, no tengo idea, pero una posibilidad y al menos un patrón que vemos en otro, otras, uh, otros movimientos, otros um, um, sí, proyectos, es que hay mucho entusiasmo, o mucha indignación, o mucho, mucha energía, mucho ímpetu al inicio, cuando recién sucede algo. Y vamos pensando que vamos a hacer algo. Y con esta idea de que vamos a hacer algo, es que tenemos la expectativa que algo va a quedar cambiado. Algo vamos a ver con nuestras acciones de manera inmediata. Y vamos con esta expectativa. Y lo que pasa si no vemos resultados... Es que ya nos decepcionamos, nos ponemos como sarcásticos o tristes o frustrados y pasamos por un tiempo de disgusto, de, eh, de agresión, de aversión, de, de insatisfacción y después ya pensamos esto no no está haciendo nada y nos hartamos de estar tratando de hacer algo y no ver los resultados. Y estas expectativas hacen eh, que la, la actitud o el sabor eh, de nuestra acción social queda algo desagradable, algo desgastante que nos desguste y nos desgasta. Y los cambios sociales, si estamos hablando de crear una sociedad justa, una sociedad de respeto mutuo, una sociedad en armonía, una sociedad donde todos tengan el espacio para florecer, si esto es el planteamiento que tenemos o incluso si es solo una sociedad sin corrupción y con seguridad para todos, estamos hablando de procesos de metas de largo plazo. Y vamos a tener que estar aquí comprometidos y luchando y trabajando y anhelando y tomando pasos para mucho tiempo, para lo largo. Así que estar motivados por emociones eh, que rápidamente nos desgastan, como la, la ira o la aversión, eh, como hemos estado comentando en estas últimas eh, sesiones. Eh, Estar motivados por ira eh, hace que nuestra eh, acción social sea no muy sustentable. Porque ira nos da un empujón, pero luego ¿no? se, se agota. Y aun si seguimos continuamente eh, actuando bajo ira por mucho tiempo, tiene efectos terribles eh, en... Eh, no solo en nuestra propia vida, sino en la cualidad eh, de nuestras interacciones con las personas con las quienes queremos co-crear una nueva sociedad. Y eh, aparte de esta emoción de ira, que eh, espero que ya ha sido bastante claro que eh, hacer llevar tu responsabilidad social por ira eh, no, es, no es ni sabio ni es fructífero. Y definitivamente a largo plazo no es sustentable. Otra, otro factor que hace que nuestra, nuestro trabajo, nuestros esfuerzos de cumplir nuestras responsabilidades sean ...no sustentables es precisamente esto de tener estas expectativas. Y por lo tanto quiero dedicar algo de tiempo en entender cómo funcionan las expectativas... ...y de proponerles otra opción, otra manera de motivarnos que no nos desgaste, sino nos, nos da un respaldo para este trabajo de largo plazo que tenemos si queremos cambiar la sociedad. Y si miramos la, el enfoque que tenemos cuando tenemos expectativas, eh, aunque a lo mejor entendemos que entre causa y resultado hay una relación causal, pero con expectativas estamos muy pendientes de los resultados. Y el, el aspecto afectuoso de expectativas es una mente de deseo o de apego para los resultados que queremos ver. Y aquí llegamos a otro eh, terreno eh, emocional eh, que nos puede desviar en eh, cualquier acción que llevamos a cabo para mejorar la situación de otros. Que cuando lo hacemos por aversión, eh, con la ira, con frustración, con resentimiento, envenena a nosotros, porque nosotros somos quienes estamos cargando dentro de nosotros este no este carbón ardiente de ira, pero también da un elemento de, de agresión y aversión a nuestros intercambios también y aquí en el, la psicología budista llegamos a otro campo emocional grande uno que ya exploramos un poquito en sesiones anteriores era lo de la ira pero también tenemos todo este campo emocional de apego y deseo y la mente de apego y deseo es una mente que percibe algún resultado alguna situación, alguna persona, alguna comida, alguna bebida, y tiene este, esta premisa que yo necesito esto para estar bien. Esto es lo que me va a dar mi felicidad. Y todos, en todos momentos, anhelamos ser felices y no sufrir. Y una vez nosotros mentalmente identificamos o etiquetamos algo como lo que me hace que lo que me va a hacer feliz y pensamos que realmente sin esto no vamos a ser feliz y con esto sí empezamos un como un movimiento mental de aferrar a esta cosa y necesito que no que crean un comité que va a investigar esto y necesito y esta mente de deseo es una mente de insatisfacción, porque la, lo que nos va a hacer feliz siempre está fuera de nosotros y no, no controlamos lo exterior. Estamos tratando de aprender a bailar bien con, con el exterior para nosotros estar bien, aportar algo positivo, aun, aun cuando no es como queremos afuera. La, el planteamiento que tenemos en el budismo y que tenemos que tener en cualquier acción social, no puede ser que las cosas al exterior tienen que ser como yo mando. Porque estamos en una sociedad y somos muchos, y si todos estamos de, dependientes de que todo sea como yo lo quiero, somos muchos yo, con muchos yo quiero. Y no es posible que vamos a todos tener eh, lo que queremos. Y otra vez nos hemos metido en un planteamiento de la pelea de los egos desnudos, ¿no? Que, que básicamente es lo que ha creado la situación que ya queremos cambiar. Así que este planteamiento de que yo tengo que tener las cosas así porque así veo que van a ser bien para todos o para mí. Pero, además, cuando tenemos esta mente de apego para los resultados que buscamos, eh, es una mente que no puede estar satis satisfecha hasta el momento de haber cumplido la meta. Y también, eh, aun si dentro esta semana, o este mes, o este año, si realmente logramos cumplir esta meta, vamos a tener otras metas. ¿Por qué? Porque una, cambiar una sociedad sin cambiar todo, toda la sociedad global, a largo plazo no hemos terminado el trabajo. Porque todos los países se dependen mutuamente, todas las comunidades. Así que tenemos mucho trabajo para crear realmente una sociedad Totalmente noble, justa, compasiva, generosa y sabia. Es trabajo de muchas vidas. Y si nosotros entramos en una orientación donde yo voy a vivir insatisfecha y frustrada hasta que tengamos una sociedad global justa, sabia y generosa, vamos a ser gente muy resentida y muy infeliz. Y además, cuando entramos en, en, en los, las acciones, en cualquier tarea para cambiar la dinámica, si entramos con esta, este aferramiento a tener un resultado, o sea, con, con estas expectativas que, que ponemos, entonces no permite que seguimos mucho tiempo. ¿Por qué? Porque nos decepcionamos, nos frustramos, nos hartamos y ya o nosotros mismos o los compañeros no van saliendo de, de la actividad porque vemos que esto no está teniendo resultados. Y aquí se trata y depende de tener bastante. Eh, alerta mental o bastante reflexión en uno mismo eh, para ver si, si son expectativas o si es una aspiración que tengo. Una aspiración que, eh, que tengo un compromiso de cuidar, de cultivar, de intensificar y sobre, sobre todo de actuar para cumplir y aquí lo que estoy eh, sugiriendo es de que en vez de eh, expectativas que eh, trabajamos y pongamos nuestros esfuerzos en cultivar aspiraciones y aquí eh, el punto de inicio es de darnos cuenta si son expectativas que tenemos, y esto al, al, al, al reflexionar un poquito, al introspeccionar, a ver si te frustras cuando los resultados no, no vienen, o si cuando no viene un resultado for, te fortalece tu, la intensidad de tu aspiración de seguir. ¿Mm? Y una expectativa es una sensación de que yo tengo que tener esto. Esto tiene que suceder. Y si no, pues voy a romper algo, porque no puedo sin esto. No, la verdad es que nosotros sí podemos sin esto. Hemos podido y hemos sido y estado sin esto mucho tiempo. Lo... Lo, la orientación saludable y fructífera es que ¿no? no importa cuánto tiempo me toma, yo voy a seguir para cambiar esto. Yo voy a aportar en cada momento pueda lo que yo tenga y voy a aprovechar cada oportunidad que me surja para aportar algo para hacer un cambio positivo. Y aquí... Todo el enfoque cambia de los resultados y lo depositamos en la, el aspecto de las causas. Y de ser menos enfocados en resultados, menos resultados orientados, no sé si se dice esto, pero en inglés sí, que estamos orientados a resultados, sino orientado a causas vamos a seguir sembrando, sembrando, sembrando, sembrando, ¿no? Entendiendo que por la causalidad, eventualmente, hay resultados, ¿no? Pero no es que sembramos hoy y en la tarde ya estamos cosechando. Y hay ciertos, ciertas plantas y ciertos árboles que son años, pero aún si son años... Si no sembro hoy, en estos años no, no vamos a cosechar juntos. Así que el enfoque con aspiraciones es que sea lo que sea, no vea lo que vea, no surja lo que surja. Yo sé cuál es mi tarea, cuál es mi responsabilidad y cuál es mi meta personal que yo voy a ser quien aporta algo positivo aquí. ¿Y cómo orientarnos cuando nos parece que estamos rodeados eh, por personas eh, egoístas, por personas corruptas, por personas destructivas, negativas, etcétera. En estos momentos, con tanto de esto en mi alrededor, yo tengo que ser la persona que aporta algo positivo. Que hay que haber al menos una persona aquí que esté realmente guardando su ética, que esté realmente ¿no? soltando sus apegos y trabajando para los demás. Hay que haber una persona aportando algo positivo. Y esta persona voy a ser yo y esta actitud de que eh, aún si no veo resultados aún si parezco ser la única que no es cierto nunca estamos somos los únicos pero uno cuando parecemos ser los únicos y parece lo que na, ningún resultado surge ¿no? de de cultivar esta aspiración y fortalecer la intensidad de nuestro compromiso de aportar algo positivo, porque urge. Y esta actitud da mucha fortaleza interior, da mucho valor. Eh, el enfoque eh, cambia de lo que podemos recibir a lo que podemos contribuir. Y en, eh, en este ámbito de ver cómo podemos, cada quien, cumplir nuestras responsabilidades sociales, eh, es una... Eh, estamos hablando de un campo donde sí necesitamos valor, necesitamos determinación, ¿no? y necesitamos esta reorientación... Más altruista y menos egoísta. Y si miramos eh, las dinámicas sociales que quizás estamos comprometidos en cambiar, eh, yo creo que se resumen básicamente en uno, que es que hay demasiado egocentrismo, demasiado individualismo, demasiado de esta actitud de que lo que yo quiero y yo necesito para mí, es lo que yo voy a perseguir. Y por lo tanto, nosotros perseguir eh, acción social, perseguir cambio social, o querer cambiar las dinámicas para bien, no podemos involucrarnos en estas acciones porque a mí no me gusta como las cosas son, y yo quiero que para mí las cosas sean mejores. Porque otra vez estamos nada más otra persona metida en lo mismo. Y por esto es que eh, iniciamos toda esta serie de conferencias eh, viendo que la reorientación eh, que a largo plazo nos sirve a toda la, la sociedad y nos, nosotros en lo personal es de motivarnos por compasión de motivarnos, pensando que hay sufrimiento ¿no? y sé que lo, lo que pesa para otros, yo sé que pesa porque para mí sufrimiento también pesa. Esta base de igualdad entre nosotros y otros. ¿no? Y también la interdependencia de entender que si hay partes de la población que están sufriendo, yo también estoy sufriendo. ¿Por qué? Porque sin, si hay esquinas en esta casa compartida donde hemos estado descuidando y metiendo toda la basura social que tenemos, entonces esta casa completa está ensuciada y, y, y dolida. Y también desde el punto de vista social, económica, eh, no, eh, psicológica, eh, si tenemos eh, grupos de la población eh, que dejamos en pobreza, que dejamos sin educación, eh, si dejamos sin oportunidades de tener un trabajo eh, con dignidad, uno de los resultados que nos está esperando es no, son formas de violencia, son formas de inestabilidad, no, son formas de sufrimiento. Y estoy segura que muchos de lo que entraron en el, en el narcotráfico, por ejemplo, si hubieran tenido opciones de, de trabajo con dignidad, donde pueden ganarse una sobrevivencia no muy alta, pero pero bastante bien, no con dignidad, con integridad, con tranquilidad, eh, con autorrespecto y con el respeto de la sociedad. Yo no creo que meterse en todo esto sería tan atractivo como aparentemente ha sido en muchos países. ¿no? sin desesperación y con mejores alternativas, esto no, no estamos nacidos pensando que esto es un buen camino para mí en mi vida. Pocos, sí algunos, y no la cantidad de personas que hay que, que han entrado y han creado las dinámicas grandes que tenemos. Y así esta reorientación, eh, quizás empezamos con un, un anhelo de nosotros estar bien y reconocemos que nosotros y la sociedad coexistimos, co-creamos la sociedad y la sociedad me afecta. Y si yo quiero estar bien, tengo que cuidar a otros. Y como lo dice su santidad el Dalai Lama, si vamos a ser egoístas, que seamos egoístas inteligentes y observar que tenemos que cuidar el bienestar de otros para nosotros mismos estar bien. ¿Por qué? Porque terminamos con lo que tenemos. Sociedades llenas de violencia, donde nosotros, aunque al inicio pensamos que yo estoy aquí y yo me estoy aislando de esto, temprano o tarde nos llega, nos llega a la puerta. Y si eh, dejamos pasar muchos años donde no somos conscientes de la responsabilidad social que tenemos, de la responsabilidad que cada persona en la sociedad tiene para el bienestar de la totalidad, largos años persiguiendo mejor carrera, buscando licenciatura, mi carrera, mis ascensos, mis bienes, actualizar mi teléfono, no actualizar mi página de Facebook, si estamos viviendo de manera poco consciente eh, del bienestar de los demás, poco interesado en esta panorama más amplia. Eh, entonces, eh, terminamos teniendo lo que tenemos. Que nosotros dejamos que otros hagan lo que ellos quieren mientras yo tengo, yo tengo mis metas y estoy persiguiendo mi bienestar sin mirar el bienestar de los demás. Terminando que se ha subido el nivel de corrupción porque no estábamos prestando atención, no nos importaba, no actuamos. Cuando surgen pequeñas injusticias, pequeños eh, daños a ciertas comunidades pequeños, No suceden cosas en distintas esquemas de la sociedad que nadie o no muchos reaccionamos. Y esto es una señal que, ok, entonces podemos más porque no hicieron nada. Toleran esto, toleran esto, toleran tanto, no hacen nada con tanto. ¿No? no se fijan que ¿no? ya llegamos a un nivel que ya no es aguantable, ya no es tolerable. ¿no? Pero ¿cómo llegamos a este nivel poco a poco? ¿No? Las cosas no saltan de un día al otro, ¿no? de una sociedad totalmente ¿no? eh, respetuosa, sabia, bonita, justa al otro día ya llegar a, a tanta confusión que tenemos ahora en muchos lados. ¿no? ¿Cómo es que llega a este punto? Es cuando nosotros, iba a decir la ciudadanía, ciudadanía pero somos nosotros, ¿no? las ciudadanías globales, ¿no? somos nosotros eh, que permitimos que llegara a este, a este punto. Y eh, en esta, creo que era esta semana, últimamente, cuando estaban ganando el premio noble a Malala, una, una muy joven, tiene 19, 18 años, eh, que eh, eh, portaba su voz y ella misma actuaba para perseguir una educación eh, en Pakistán eh, bajo el Talibán que estaban prohibiendo la educación para las niñas. Y no solo que ella iba a la escuela ella misma, sino empezaba a escribir y pasar sus pensamientos en un blog, tratando de educar, tratando de llamar la atención y la, la, le estaban amenazando y un día entraron cuando ella estaba en el camión eh, entraron entró el talibán en el camión preguntan quién es ella, quién es Malala, y dicen ella y la tiraron balas en la cabeza y le lograron rescatar la vida, estaba en una coma mucho rato eh, y sale de la coma y sigue trabajando para lo mismo haciendo todo lo que puede eh, levantando su voz eh, para las niñas en Pakistán que ella ya no pudo vivir en Pakistán pero sigue trabajando en esto y sigue viajando a Pakistán y cuando recibe el premio noble no sé, no sé si lo vieron pero en el escenario entra un joven mexicano eh, que pide la atención del mundo para, eh, para lo que está sucediendo a otros jóvenes, a otros estudiantes en su país. Y después Malala dice, no, no, no hubo nada eh, que temer en esta situación. Y se veía de las fotos que se mantiene totalmente calmo mirando, ah, otro que quiere llamar la atención a una causa, cuál es, ¿no? Y queda mirándole totalmente tranquila, mientras los organizadores como, ah, ¿qué hacemos? ¿no? Ella tope, es su momento en el escenario, ¿no? Su momento de no, de honor, de todo. Y este joven viene para compartir el momento y ella totalmente tranquila, ¿no? Y luego ella misma comentó, pues adelante por supuesto, ustedes deben de, ustedes jóvenes, deben de levantar sus voces, hacer sus voces, escuchar, creo que dijo. El, eh, el asunto es que eh, la responsabilidad para co-crear eh, la sociedad de lo cual queremos eh, compartir, eh, está en nuestras manos y la construcción de esta sociedad estamos haciendo con todas nuestras acciones si decidimos quedarnos eh, enfocados en nuestras metas mientras eh, situaciones muy feas suceden en el país esto también es una acción es una acción con consecuencias sociales, o sea, es una acción social. Tu acción social es quedarte no mirando videos en YouTube. <ríe> o quedarte eh, mm, comprando más cosas. O quedarte en cualquier, eh, cualquier acción que estás haciendo, ya que formas parte de la sociedad, Uh, aportar algo positivo o quedarte no en la, en los márgenes sin aportar nada uh, también estás aportando algo estás dando un mensaje a los políticos o a los demás que no me importa adelante hagan lo que quieran porque yo tengo otras otras prioridades uh -huh. Y la, eh, un punto de inicio es nosotros concientizarnos de esto. Que cada acción que hacemos tiene consecuencias para otros y para nosotros. Y que con lo, todo lo que estamos haciendo, eh, estamos creando esta sociedad que vamos a, a vamos a tener y que tenemos. Y aquí eh, una vez eh, tengamos esta conciencia, eh, eh, esto nos debe de llamar la atención de que eh, necesitamos estar muy atentos a las consecuencias de lo que nosotros hacemos, a lo, las, eh, los vínculos y los enlaces que nos conectan con otros para ver, si yo hago esto, ¿cuál es la consecuencia? ¿No? Y un ejemplo puede ser que si no te gusta la explotación del planeta y quieres, um, no quieres tener un medio ambiente um, para generaciones futuras, un medio ambiente um, saludable, entonces cada vez que actualizas, eh, tu celular, tu smartphone, tu teléfono inteligente. Cada vez que haces, estás apoyando eh, que ¿no? las empresas chinas están raptando o explotando la tierra en África, están explotando la tierra en, eh, en China misma o en el Tíbet para buscar los minerales que necesitan para las pilas, para los circuitos y todo esto no y esta este teléfono que ya no necesitas ¿dónde va no lo vamos a reciclar no aún si se llama reciclando a dónde va todo esto no va a estar no queda va eventualmente aún si lo pasas a otra persona no y compras un nuevo eventualmente termina en la tierra ¿no? Así que parte de la responsabilidad social es de extender y amplio, ampliar eh, la panorama de, dentro de lo cual vemos nuestras acciones. Y de reconocer que con la interdependencia, nuestro consumo personal tiene efectos en el medio ambiente. Nuestras decisiones eh, personales tienen efectos en la sociedad. ¿No? El tráfico que tenemos es resultado de muchas personas ¿no? Com comprándose nuevos coches o usando una, un eh, transporte personal en vez de un transporte público. Y esto se suma a tener mucho tráfico. ¿no? Y por lo personal que parece esta decisión de comprar un coche o tomar un taxi en vez de tomarnos un, un bus o un tren, ¿No? Esto sí tiene efectos eh, compartidos. Y lo que hace una persona, y esto es algo que a veces nos, eh, nos engancha un poquito, que lo que hace una persona parece, pensamos que esto no, yo no voy a tener mucho efecto si yo hago algo. ¿No? Pero nosotros somos como los. Eh, estos los palitos en una escoba ¿Mm? que yo soy una, que yo puedo mover, yo no puedo mover mucho, solo un palito no flaquito, así, pero juntas estos palitos y la escoba ya puede limpiar todo, ¿Mm? y de esta manera las acciones colectivas eh, tienen. Eh, efectos amplificados por ser colectivos y aquí esto implica que dentro de nuestra nuestra orientación de la responsabilidad es de compartir con otros eh, nuestros anhelos de cambiar la sociedad y aquí finalmente regresamos eh, a esta pregunta si expectativas no son buena manera de orientarnos en acción social o en cambio social porque nos agota. Eh, donde debemos de poner el énfasis es en las aspiraciones que nos hace eh, mirar la causa que yo puedo aportar para ir hacia esta meta. Y una aspiración eh, al contrario a una expectativa, una aspiración es algo que si lo guardamos, si lo cuidamos, si la atesoramos y protegemos toda la vida sin ver el resultado que buscamos, pero si, si, si nutrimos esta aspiración toda la vida, hay ya un resultado positivo para nosotros y para otros. El resultado de haber, haber vivido una vida conforme con nuestros principios. Y las aspiraciones, eh, aun si no se ven cumplidas eh, por afuera, tener y amparar ciertas aspiraciones eh, nos forman como un ser humano. Y si tenemos aspiraciones nobles, que nunca renunciamos, que nunca rompemos, sino que cuidamos toda la vida, estas aspiraciones nos pueden hacer personas nobles. Y la, eh, en cierto sentido, el camino espiritual eh, es, eh, uh, es como un, un campamento. espiritual, de entrenamiento de las aspiraciones o sea empezamos concientizándonos de nuestras metas qué es que queremos ser qué es que queremos crear qué es que queremos formar juntos y una vez somos más conscientes de esas aspiraciones todo el camino espiritual básicamente es un entrenamiento en intensificar, estabilizar, y luego intensificar estas aspiraciones de tal manera que se conviertan en acción. Y eh, esto de, de ver cuáles son nuestras aspiraciones, eh, y de realmente eh, dar un lugar central al cultivo de aspiraciones eh, bondadosas y positivas, es tan central que, que recién eh, creamos un curso en línea sobre las aspiraciones, el poder de las aspiraciones y las plegarias. ¿no? Porque plegaria, en contexto budista, es manera de fortalecer, de enfocar, eh, las eh, aspiraciones de tal manera que cuando quiera surja la oportunidad de actuar tú ya vas a actuar porque esta aspiración anima tu vida y este, este curso vamos a lanzar creo en enero en el instituto Bodhidharma eh, pero la esta reorientación de cultivar aspiraciones eh, lo hacemos con la idea que las aspiraciones son preámbulos a la acción no es una alternativa donde ya no voy a actuar porque me quedo haciendo plegarias sino es un preámbulo y las aspiraciones que tenemos, que aspiramos eh, ver una sociedad realmente justa realmente compasiva Realmente generosa, realmente. ¿No? Si es esta la aspiración que tenemos, ¿no? y aquí al contrario a la expectativa, estamos buscando donde sembro, donde sembro. Y no estamos ¿no? Buscando, buscando donde cosecho. Y con aspiraciones, si las nutrimos uh, al diario, eh, las aspiraciones nos, nos eh, cargan, nos sostienen a muy largo plazo. Y los, las metas que tenemos cuando estamos hablando de mirar el tipo de sociedad que estamos creando con nuestras acciones, esto es trabajo eh, realmente por lo largo tenemos que estar allí es trabajo de mucho, de, de muy largo plazo. ¿No? Y la reorientación a ver que tienes aspiraciones nobles y que las nutres y que las fortaleces y que las intensifiques de tal manera que estás ahí ¿no? con, con una intención pero con una orientación de ver dónde están las oportunidades para yo crear la causa para lo que yo quiero que todas, todos podamos cosechar juntos en el futuro. Y estas aspiraciones eh, de querer actuar de tal manera que estamos contribuyendo a una a la sociedad que queremos ver eh, estas aspiraciones no debemos de dejar aislados que no se sienten aisladas nuestras aspiraciones sino ya que las aspiraciones son preámbulos a la acción y la acción colectiva tiene efectos masivos tiene más efectos que eh, las acciones individuales por esta misma analogía de la escoba. Espero que se llama escoba, creo que sí, lo que usas para barrar. Sí, escoba, creo. Compuesto de estos muchos palitos de esta hierba seca. Estas, ¿sí? Ojalá me entiendan, no tengo manera de averiguar. Pero ya que es la acción colectiva la que tiene los efectos colectivos que buscamos y las aspiraciones son preámbula, preámbulos a la acción. Eh, parte de nosotros cumplir nuestra responsabilidad social es de conectar con otros y compartir nuestras aspiraciones. Nosotros expresar nuestras aspiraciones no como expectativas, ni mandamientos, ni demandas sino como aspiraciones y de ver con quién podemos compartir en quién podemos despertar esta aspiración o quién ya tiene para esta aspiración y ahora sabemos que no es, estas aspiraciones no están solas no están aisladas dentro de nosotros y nosotros nos convertimos en los compañeros de nuestras propias aspiraciones no las las las apoyamos las acompañamos, las cuidamos ¿no? y las invitamos a salir y salimos juntos con otras aspiraciones para iniciar los cambios que tenemos que hacer muchos para cumplirlos. Y Creo que... Um... Por el tiempo ya eh, es eh, momento de concluir este breve repaso eh, del tema de la responsabilidad, responsabilidad social vista desde un punto de vista eh, budista. Eh, pero también quiero eh, y espero que, que ha sido claro que el budismo no es una propuesta política. Eh, no nos, eh, al escuchar el budismo no vamos a tener eh, las instrucciones para eh, cuál partido debemos de estar eh, apoyando. Eh, el budismo eh, ha existido en muchos diferentes sistemas políticos no es una orientación para las elecciones. Lo que sí es, es una llamada de atención eh, a nuestra propia eh, participación, eh, lo reconocemos o no lo reconocemos, en la formación de la sociedad. Y también es una... Eh, Podemos llamarlo una, eh, un, un referente ética eh, que nos, eh, nos ofrece muchas herramientas en poder estar a la altura de nuestros propios valores. ¿no? Y nos da una orientación eh, y nos, nos motiva y nos pide eh, de buscar eh, nuestras propias eh, respuestas, de, eh, de cuestionarnos, de cuestionarnos a nosotros mismos, a nuestras motivaciones, a nuestras acciones, de cuestionar a la sociedad, de cuestionar a los medios, y de buscar... Eh, de seguir cuestionando y buscando hasta que tengamos respuestas personales, tengamos una orientación, tenemos, tenemos una, una brujera ¿no? que nos permite orientar. Eh, y es una, eh, es una convocatoria eh, que nos pide de concientizarnos de la relación entre nuestras aspiraciones personales, nuestras acciones personales y la sociedad que juntos estamos creando y que estamos creando no solo para nosotros, sino para todos en la sociedad y también para las generaciones futuras. Y de tener esta conciencia el budismo nos invita y nos, nos pide eh, de, de aceptar eh, esta responsabilidad eh, que ya tuvimos, pero a lo mejor no supimos, eh, y de cumplirla eh, con compasión para otros, eh, con gozo que eh, estamos aportando algo positivo, aun si no se ven los resultados, que haya una persona eh, aportando cultivando aspiraciones actuando de manera ética actuando de manera generosa esto ya es una aportación positiva a la sociedad y que solo con esto podemos sentirnos gozosos entendiendo que puede haber más que yo tengo que seguir haciendo y lo aspiro a hacer y voy a seguir aspirando a hacerlo hasta finalmente Quizás no en esta vida, pero finalmente la meta es tan enorme que no puedo parar y no quiero parar. Y de orientarnos eh, con esta motivación eh, compasiva eh, es la, la ofrenda, la aportación del budismo eh, para nosotros que queremos. Eh, identificar bien nuestras responsabilidades sociales y cumplirlas eh, con entusiasmo, eh, con determinación y también con alegría. Todos tenemos una responsabilidad eh, de estar a la altura de todo lo que implica estar eh, viviendo por la bondad de los demás de estar eh, seres que viven desprotegidos y que llegan a la edad que tenemos eh, con educación, con todo lo que tenemos, con salud, con ropa, con toda esta comida que hemos recibido. Y que si nosotros podemos, eh, en vez de ver nuestra responsabilidad como una carga, sino verla como una gran oportunidad, una gran oportunidad que tenemos corresponder a toda esta bondad y aportar algo positivo para nosotros ser quienes protegemos a los demás. A nosotros ser quienes estamos totalmente comprometidos con el bienestar de los demás. Y de así ofrecer a la sociedad esta gran ofrenda que es nuestra propia vida y nuestro propio compromiso.